Esto era un programa de comedia Comedia Comedia por el gordo, El 1 al 5 6-7-gordo un internauta, vio el este labio, el Esto era un programa de comedia Comedia Comedia por el gordo, El 1 5 6-7-gordo un internauta, vio este el episodio Muy morbo Todos los trailers, del todo, todo redondo Como el bolo Esto era un programa de comedia A ver, nos explicaría. Pues... Necesitamos un corto, ¿no? Necesitamos un corto que continúe la historia anterior. Ajá. En la historia anterior no queda claro absolutamente nada, pero sabemos que el gordo había o desaparecido o muerto a un estado intermedio entre los dos. En este episodio yo quisiera explicar cómo ve el gordo ese mundo. Entonces, decía, claro, este corto tiene que continuar cronológicamente el razonamiento precariamente planteado que acabo de hacer planteado. acerca del resto de la historia. ¿Por qué? Porque... Querámoslo o no, por más que sea un programa de sketch y no tenga ningún sentido, no, no, no, no. necesariamente no, pero la elección que se ha tomado para el próximo corto es que siga cierta cronología relativa a lo anterior. Ahora, esto me abre puerta a plantear un corto nuevo, uno que proponga cómo percibe la gente que, que, que no está en ese plano, cómo percibe el mundo, cómo los demás personajes eh, eh, están sin él, cómo actúan sin él y quería agregar también al final corto, de ser posible que aparezca un segundo gordo, digamos como para hacer una comparación alternando cómo se ve a sí mismo cuando él sí está en ese ambiente cómo se ve a sí mismo desde afuera Ah, el morbo gordo ¿Eso es eso? No. El, mordo, el mordo gordo eso que no. Bueno, por eso hay que, ahora hay que hacer historia con el morbo gordo y tenemos que hacer la escena del cementerio sí. La del cementerio gordo Eso va a estar en la película bueno, vamos a hacer la película entonces, gordo. ¿Hay plata para eso? Sí. Sí, es gratis. Entonces sí. Solo tenemos que abrir una tumba ahora. ¿Sí bueno, ¿Sí? me terminamos de enterrar un cadáver. Anteriormente en lo del gordo, Gustavo Porto y sus compañeros se encontraban en California, donde habían rodado el primer episodio de su show de televisión. Habiendo terminado sus negocios, se embarcaron en una fragata para atravesar el río California, en vista de regresar a lo del Gordo. El problema en el cuerpo del asunto fue la desaparición del Gordo mismo, que, al haber viajado por otra ruta, no llegó al punto de encuentro. Los poco entusiastas esfuerzos del grupo por encontrar al Gordo acaban en un aburrimiento generalizado y la búsqueda es suspendida. Días más tarde, Gustavo Porto recibe una llamada del Gordo, el mismo habla en forma extraña cuando la conversación se interrumpe por razones desconocidas. ¿Dónde está el gordo moro? ¿Sí? ¿Dónde está el gordo sí, no, no, no. Al no poder dar con el paradero del gordo, nuestros héroes se dan por vencidos y organizan una fiesta en la casa de dicho gordo. Esa misma noche, en la oscuridad, Gustavo Porto es sorprendido por una silueta fantasmagórica. ¿Será el espíritu del gordo buscando venganza? Lo del gordo.